Pues buenas, buenas, bienvenidas a clase. Hoy en paso vamos a resolver esta ecuación matricial. Ya veréis que es muy sencillita. Y la vamos a resolver teniendo en cuenta que la matriz A es 2, 2, 0, 1. La matriz B es 1, 0, 2, 0. Y la matriz C es 9, 4, 5, 2. Pues bien, eh, como lo que tenemos que hallar es una X para que se cumpla esta igualdad, lo que vamos a hacer va a ser hallar esa X. Pues bien, vamos a empezar sacando factor común la X. Pero como nosotros ya sabemos del bachillerato, si nosotros tenemos A por B, eso no va a ser igual a B por A. Ya que el producto de las matrices no es conmutativo. Es decir, que no es lo mismo A por B que B por A. Pues entonces, pues, entonces lo que tenemos que hacer es sacar factor común, pero teniendo en cuenta. Esa propiedad de las matrices, o esa no propiedad, que no posee la conmutatividad. Así que, sacamos factor común, pero la X multiplica a la derecha, porque aquí multiplica a la derecha a la A y a la B. Y eso va a ser igual a C. Así que, vamos a calcular A más B. 2 más 1, 2. 2 más 0, 2. 0 más 2, 2. Perdón, aquí 2 más 1, 3, puntito, y 1 más 0, 1. Por x es igual a c. Si nosotros recordamos, cuando tenemos una matriz multiplicando por x igual a otra matriz, la forma de resolverlo es x es igual a la inversa de esa matriz por, por, la, igualdad que hayamos, por el, la matriz que le hemos puesto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular esa inversa y la vamos a multiplicar por c. Como ya hemos explicado en otros vídeos del cálculo de inversa, lo que tenemos que hacer es la junta de la respuesta y recordar que para calcular esa inversa siempre tiene que haber determinante. En este caso yo me he adelantado, ya existe el determinante 3 por 1 3, menos 4, menos 1. Así que voy a poner aquí el determinante de a más b, es igual a menos 1. Entonces calculamos la transpuesta de esta matriz. Que ya sabemos calcular la transpuesta. A ver B. Transpuesta. Es igual. 3, 2 en columna. Y 2, 1. Columna. Y a esa matriz le calculamos el adjunto. Adjunto. Veamos B. Transpuesto. Es igual, y ahora tachamos fila y columna y nos quedamos con el 1, tachamos esta fila, tachamos esta columna y nos quedamos con el 2, tachamos esta columna y esta fila nos quedamos con el otro 2, tachamos esta, fila, esta columna y esta fila y nos quedamos con el 3. Y ahora tenemos en cuenta el signo. Las posiciones pares mantienen el signo y las impares cambian el signo. Eso quiere decir que aquí que tenemos la posición 1, 1, 1 más 1 es 2. Por tanto, esta posición se queda tal y como está. En cambio esta, que es 1, 2, como 1 más 2 es 3, cambia el signo. Igual esta posición, que es la 2, 1. 2 más 1 es 3, cambia la posición. El 3 se queda igual porque es 2 más 2, 4, y en la posición 2, 2. Así que ya tenemos la junta de la matriz expuesta. Ya solo nos queda dividirlo por el determinante. Así tenemos que la inversa de A más B va a ser igual a 1, 2, o sea, 1 menos 2, menos 2, 3, partido menos 1. Y eso va a ser menos 1, 2, 2, menos 3. Así que lo que nos queda en nuestra ecuación... Si multiplicamos a ambos lados, nos quedaría una X, que es igual a menos 1, 2, 2, menos 3, por C. Y la C la tenemos aquí, tenemos 9, 4, 5, 2. Lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar, menos 1 por 9, menos 9, más 2 por 5, 10. Tenemos que X... Hemos dicho, menos 9, más 10, 1, menos 1, uy, perdón. Eh, menos 1 por 4, menos 4, más 4, 0, 2 por 9, 18, menos 15, 3, 2 por 4, 8, menos 6, 2. Y aquí tenemos la matriz X necesaria para que se cumpla la igualdad. Espero que haya quedado claro. Si no, pueden contactar con nosotros en el foro de PASI, en la página web, en Twitter, donde más os guste. Muchas gracias por venir a clase.